Una mujer se paseó por un aeropuerto en Tanga. Una mujer se paseó prácticamente desnuda por el aeropuerto de Torreón, en México, lo que llamó poderosamente la atención del público que la miró y grabó cuando hacía la fila para subirse en Tanga al avión. La mujer, identificada como María de la Luz de 41 años, fue echada el martes de esta semana del Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia por su exhibicionismo, informó el sitio mexicano Milenio. El video donde aparece en Tanga se volvió viral, pero la mujer terminó escoltada por un miembro del ejército y personal de la Cruz Roja Mexicana. Pero la proeza y el desparpajo de María de la Luz no fue otra cosa que el resultado de un trastorno afectivo bipolar y de la fuga de ideas que padece. La mujer fue derivada a un centro psiquiátrico por las autoridades de Torreón. Todavía no se sabe dónde está su familia.